algo, pero lo logramos, listo. Entonces, como siempre, bienvenidos al Club de Lectura, buenas noches a todos y a todas, qué gusto verlos reunidos aquí siempre tan puntuales, es como siempre un gusto para mí tenerlos aquí discutiendo eh, alrededor de lecturas, alrededor de, de nuestros días y demás. Como siempre me gustaría saber ustedes cómo están, hola Sarita, buenas noches, me gustaría saber cómo estuvo su semana, cómo les fue con la lectura, ¿Qué tal les pareció la lectura en voz alta? ¿Prefirieron leer solo? ¿Se acompañaron de la lectura eh, que hicimos del capítulo? Quiero escucharlos. Ustedes saben que estos primeros minuticos son para que entremos en calor y ustedes como que empiecen un poco a soltarse para que cuando entremos en para cuando entremos en materia, eh, pues, tengamos pues, toda la actitud. Jenny levantó la mano. Listo, háblanos, Jenny. Ay, no, a mí me gustó mucho. O sea, esa primera lectura en voz alta y pues yo lo seguí junto con, la, con el libro, entonces se sí, iba uno, pues digamos, eh, la lectura junto con cada imagen es como si cada muñequito fuera moviendo la boca. Es muy chistoso. O sea, muy bonito, no sé. Y se mete uno tanto en el, en el tema que, que pues uno quiere como seguir escuchando más y seguir obviamente pues... Como la secuencia entre lo que es mmm, narrado, lo que uno lee y lo que uno ve al mismo tiempo. Entonces, es algo realmente chéverísimo. Me gustó mucho. Genial, Lenny. Me encanta, me encanta. Muchas gracias. Listo, tenemos siguiente mano. Lucía, cuéntanos Lucía, ¿qué te pareció eh, el, el texto? Y pues, ¿cómo has leído? Hola, buenas noches a todos. Bueno, pues primero me alegra mucho hoy acompañarlos. La primera sesión no pude, pues ya estamos trabajando pues, un horario más larguito. Entonces, llegar es difícil. Dije, no, voy, corrí. La primera terminó ¿qué pasó y, y ahí me vine. Y dije, no, tengo que participar hoy. Porque, bueno, ya eh, como iniciamos las lecturas, eh, se propuso pues, que las lecturas se hicieran, se grabaran y se subieran a un drive. Me pareció genial porque una cualquier hora las tiene disponibles. No está sujeto a un horario. La lectura me encantó. O sea. Yo, yo primero le eché un vistazo al libro así, de ojito, y porque pues, no, estaba súper ocupada. Y nada, luego empecé a seguir la, el audio, ¿no? Genial, me gustó muchísimo. Y algo que me gustó mucho también, digamos, las voces, las voces que le colocaban a los personajes, la música, ¿no? Me encantó cuando empecé a escuchar la música después del prólogo, entonces, eh, eh, nada, me teletransporté a la ciudad, ¿no? Entonces me gustó, ¿no, Fili? Me encantó, me gustó muchísimo. Estoy contenta, la historia también me gustó. Estoy de acuerdo con Jenny en que uno quería escuchar más, ¿no? Entonces, pues, digamos, nos quedó pendiente leer el epílogo a nosotros. Y yo dije, ah, pues, nada, faltó, pero, pero genial, no, me gustó mucho. Entonces, sí, <risa> Qué pena apenas si me extendí un poco. No, perfecto, me encanta, me encanta escucharlos, de verdad, ustedes saben que yo soy feliz leyéndolos a ustedes y escuchándolos, gracias a Esmeralda, de verdad es que sí, y sí, hace ocho días yo lo dije, extrañé a Esmeralda porque ella siempre está aquí conectada, gracias por conectarte hoy y gracias por tu comentario. Lina, continúa con tu, con tu comentario. Perdón, tenía que quitarme los guantes, dando la que les dijera, no, muy buena la lectura, la verdad, pues no escuché la lectura en voz alta porque pues yo estoy acostumbrada ya a leer cómics y pues no sé, me, me gusta más entrarme en las imágenes. No me gustó tanto el estilo de dibujo, no sé si porque estoy acostumbrada a otro estilo, de hecho pues casi todas las semanas leo cómics. Eh, para quien le guste hay una aplicación para el teléfono que se llama Webtoon, que son solo cómics de todos los estilos que quieran. Es muy bonito, eh, pero la lectura como tal, la historia, muy buena. De hecho, me pasé un poquito leyendo porque ya estaba muy metida en, en el cuento. Eh, entonces, pues bueno, me, me voy a callar con el resto, pero sí, muy, muy chévere la lectura. Para que... Genial, genial. Eso es, eso es súper chévere. Eh, lo que nos dice Lina, ¿no? Como que... Se pasó, digamos, de lo que teníamos acuerdo. Hay otra persona aquí conectada que también me consta, ya terminó de leer el libro. Eh, entonces, pues, es muy gratificante ver como que el material que nosotros vamos eligiendo, pues, como que sí se va consumiendo, efectivamente, está llamando la atención, eso me gusta muchísimo. Gracias, Lina. Creo que Gerald tenía la mano levantada, pero la bajaste. Y también tenemos aquí en el chat eh, dos comentarios. Tenemos aquí el comentario de Sarita que nos dice, la novela es bastante envolvente y yo también iba leyendo junto a la lectura en voz alta. Espero que te haya gustado mucho, espero que te haya ayudado a avanzar en la lectura. eso es justamente la, la función de esta herramienta, ayudarlos a ustedes a avanzar si de pronto tenemos esta, digamos, dificultad para ir avanzando en, en lo que vamos leyendo. Y Esmeralda nos dice, ah, bueno, Lina, que por fin se escribas el nombre de la aplicación. Para, para quienes no lo no conocen. Webtoons, esas muy chéveres, muy cierto. Yera, levantaste la mano de nuevo, cuéntanos. Ay, sí, es que me ocupé. Ya. Pero, pues, lo que yo te comentaba, pues, en estos días, Juli, que había tenido muchos problemas para leer y que me estaba dando mucha pereza. Entonces, realmente, hasta anoche abrí el PDF que habías enviado al WhatsApp y, pues, cuando yo lo vi, yo dije, ay, no ay no, no, no sirvo, no puedo, vi el color de la letra del prólogo y yo dije no, no, no puedo y créeme que lo pospuse como media hora y yo dije no, me acordé de ti y yo dije no, no, lo voy a leer o sea me voy a obligar a leerlo y pues ya voy como por la mitad del segundo, de la segunda historia haz <ríe> noche, sí, sí, ah, yo también hice esa carta, me sorprendí porque sí me gustó muchísimo, me, me gustó muchísimo y sí me, me entretuve bastante, aunque hubo partes que yo dije como me falta, o sea, llegó un punto en el que yo dije me falta, me falta, como que me describan más lo que pasó al principio, por ejemplo, con, con el personaje, que, ¿cómo así? ¿qué pasó? ¿qué fue? ¿de qué? ¿De ¿por qué? ¿cómo? de Entonces, pero sí, me gustó muchísimo, entonces yo creo que ya como que, estoy volviendo a mi rumbo. <risas> buenísimo, buenísimo, ¿no? Porque sí, efectivamente, como dice Gerald, estuvimos hablando en estos días y ya me comentaba que tiene como este bloqueo lector, todos tenemos en algún momento este bloqueo lector, eh, en el que, como dice Gerald, leer es, se convierte en algo tedioso, a veces es difícil, a veces es pereza, ¿no? es, es difícil lograr avanzar un poco en la lectura. Eh, pero qué chévere de nuevo, como que esta, este tipo de material... Nos, nos lleve siempre de la mano un poco para ir avanzando esto es de verdad gratificante me encanta que ustedes estén disfrutando la lectura me encanta que tengan estas inquietudes que quieran seguir consumiendo, que vayan a su propio ritmo entonces fíjense ustedes ya solitos están avanzando rápido, rápido, rápido rápido eso me parece súper, súper genial eh, y pues bueno ya con esto podemos arrancar la sesión del día de hoy, digamos con todas eh, las de la ley yo tenía la inquietud, si ustedes consideran Necesario que sigamos haciendo las lecturas en voz alta. Veo aquí personas que realmente se valen de esta herramienta, por lo que voy a seguir haciendo las, eh, las, las lecturas en voz alta. Veo que, digamos, eh, lo consideran algo que, que les está ayudando. Entonces, vamos a seguir con, toda, con estos, con estos um, audios. Y, <ríe> perfecto, listos, Miranda. Entonces, eh, para que ustedes los tengan eh, en... en en la carpeta del Drive. Siempre va a ser la misma carpeta del Drive donde, les, donde ya digamos quienes están en el, gru en el grupo de WhatsApp eh, van a tener siempre acceso al link de la reunión, van a tener acceso a la carpeta donde están eh, las, las lecturas de cada semana y, pues, de cada, digamos, nuestro plan lector y las lecturas en voz alta. Siempre están ahí en la descripción del grupo de WhatsApp. Y ahí voy a estar subiendo los audios de las lecturas que vayamos haciendo. ¿Listo? Y, bueno, sin más preámbulo, entramos a... Nuestra. <risa> ah, bueno, podríamos ver la sesión de lectura personalizada, como es Esmeralda, pero pues, para quienes estén conmigo en el trabajo, Esmeralda eh, es mi compañera de piso, entonces, <risa> para que todos lo sepan. Bueno, como todas las primeras sesiones de nuestro club, ustedes lo saben, me gustaría saber si alguien sintió curiosidad por conocer algo de nuestro um, artista, de nuestro escritor. Eh, invitado durante este periodo. ¿Alguno de ustedes tuvo esa curiosidad de saber quién fue Will Eisner? Porque lo, pues, en, la, en la lectura lo pronuncié de una forma, pero es Will Eisner. ¿Alguno de ustedes tuvo esa curiosidad? ¿Se preguntó eh, quién es este señor? ¿Sabe algún dato? De pronto tuvo curiosidad y buscó sobre nuestro, nuestro um, autor, escritor invitado. Eider, adelante Aider. Bueno, digamos que yo lo incluí dentro de mis lecturas de Goodreads y pues eh, ahí sale bastante información, pues no exactamente del autor, pero pues sí sobre referencia sobre el libro, ¿sí? Digamos que eh, ahí noté que ese es el primero de tres libros. Eh, también que pues, este señor ya tiene otras obras adicionales, entre ellas una también que hizo en conjunto con Neil Gaiman, que que más, que más, más, más, No se me escapan en ese momento. Que otro dato, pero tenía otros daticos así, celos, chiquiticos. No, perfecto, perfecto. Digamos que eso es lo, lo importante: que sean así daticos. Llega, levantaste la mano, dale. Yo me dio leí, y vi por ahí que él fue como el pionero, el, la persona que popularizó este tipo de escritos de novela gráfica por allá, por el 78 y que fue muy, o que sí fue muy influyente en Estados Unidos. Entonces, ya. Efectivamente, sí, efectivamente. Lo que está diciendo es muy cierto y ahorita vamos a ver un poquito más de lo que estás contándonos. Leonardo, adelante. Gracias. Eh, buenas tardes para todos. Eh, bueno, yo, yo leí esa historieta hace mucho tiempo y no la tengo porque colecciono historietas y trabajo en esa parte de dibujo, yo soy profesor de la Licenciatura en Artes Plásticas de la Santo Tomás de Bogotá. Eh, Eisner eh, es, en realidad es considerado eh, el personaje que inaugura el concepto de la novela gráfica, de la narrativa, con esa, esos textos más complejos, tal como estaban hablando hace un momento, esa complejidad de la historieta que deja de ser la historieta fácil de los años 40 y 50, y hay un premio mundial que se llama el premio Eisner a los mejores creadores de historietas en todos los ámbitos porque el tipo era dibujaba pero también hacía guiones. Entonces él es como el referente histórico de la base de lo que después sería la novela gráfica y todo lo que conocemos ahora, me imagino los que les gusta la historieta conocen, dentro de ese modelo occidental. ¿sí? Y esta, esta del de contrato con Dios puede considerarse como la primera novela gráfica como tal, y hay un, un libro, no sé si está en la biblioteca de nosotros, eh, que se llama eh, La narrativa visual, donde él explica cómo, a partir de la influencia del cine negro norteamericano de los años 30, 40, que también tiene que ver con el expresionismo alemán, eh, él absorbe ese tipo de, de formas de, de, de ver las imágenes, los ángulos de visión, esos claros oscuros tan fuertes, que aquí están suavizados al trabajar con sepia para que no sea tan denso, y porque es más como un ejercicio de memoria, entonces todos esos elementos simbólicos y narrativos complejos, que deja de ser unos muñequitos como en el mismo plano, por eso Eisner es un referente absolutamente fundamental en términos de, de historieta y de narrativa eh, gráfica secuenciada, como él lo llama, él fue el que le puso a eso el nombre, del arte secuencial, y fue el primero que empezó a defender que fuera considerado el noveno arte. Muchas gracias, profe. Ahora le puedo decir, profe. Eh, pues bueno, nos han ilustrado a todos. Yo conocía algunas de las cosas que nos estaba comentando el profesor Leonardo. No conocía a profundidad, por ejemplo, la técnica. Pero fíjense cómo, como siempre les digo, asistir aquí es nutrirnos de conocimiento, ¿no? Conocemos personas y además, pues, empezamos también a empaparnos de muchas cosas que quizás de otra forma no no tendríamos conocimiento. Eh, el profe dijo que creo que ya trajo a colación muchas de las cosas que yo quería compartir con ustedes, pero no está de más que las veamos. Por eso, como siempre, ustedes saben que me gusta traerles cositas, videos. No, no a estar hablando yo todo el tiempo. Así que veamos rápidamente tres minuticos de la vida de Will Eisner. Hoy hablaremos de un gran personaje, aunque poco conocido, tal vez muchos lo reconozcan porque hoy en día los llamados Óscares de la narrativa gráfica llevan su nombre, su nombre es Will Eisner, y como mencioné anteriormente, su apellido es conocido gracias a los premios Eisner, bautizados en su honor y los cuales se entregan en la Comic Con de San Diego, el cual es el evento de cómics más importante de la industria. Pero, ¿qué es lo que hizo merecedor a Will Eisner de ese honor? Will Eisner nació el 6 de marzo de 1917 en Brooklyn, Nueva York. Hijo de padres judíos, cuando era adolescente trabajaba vendiendo periódicos en las esquinas de su barrio. En esa época es cuando decide comenzar a dibujar y vender sus dibujos junto con los periódicos. Tiempo después, tomando como inspiración a Alex Raymond, creador de Flash Gordon, decidió dedicarse por completo al dibujo de manera profesional y comenzó a trabajar en Wow! Wara Magazine, una revista neoyorquina en donde creó una serie llamada Harry Curry y posteriormente The Plane es trabajando en esa revista en la que conoce a quien sería su socio más adelante, Jerry Eager, y a uno de sus más grandes amigos, Bob Kane, conocido por ser el creador de Batman. Tras su salida de WOW! Tatsa Magazine, Eisner decidió asociarse con Eager para crear su propia editorial bautizada Eisner and Eager, y posteriormente conocida como Quality Comics, empresa por la que desfilaron su amigo Bob Kane y Jack Kirby. Después de eso, fundaría su propia empresa llamada American Visuals Corporation, Trabajando en su propia empresa, Eisner creó a muchos de sus más conocidos personajes, en los que destacan Uncle Sam, Black Hawk, Shina y Wonder Man, pero su personaje más conocido hasta ahora ha sido The Spirit, quien vio la luz en los años 40. The Spirit es un luchador enmascarado, que anteriormente era un detective, pero debido a que se le cree muerto decide convertirse en un justiciero, considerado por muchos como un clásico mundial de los cómics, llegando a innovar en muchas cosas. Por ejemplo, Eisner fue el primero que introdujo el título de la historia dentro de los dibujos de las primeras páginas, cosa muy utilizada el día de hoy en DC Comics. En la década de los 70 Eisner comenzó a publicar trabajos a los que llamó Narración Gráfica. Títulos como Contrato con Dios, Pequeños Milagros y La Avenida Dropsy son en la actualidad consideradas obras maestras. Y bajo su mismo sello editorial también publicó dos libros teóricos llamados El Cómic y El Arte Secuencial y La Narración Gráfica. Will Eisner murió el 3 de enero de 2005, pero su legado sigue vigente hasta el día de hoy en la industria, por lo que no debemos apartar nuestros ojos de su trabajo. Cómics recomendados The Spirit, fue el primer gran éxito de Eisner y es considerado un personaje legendario en el medio. Contrato con Dios, es la obra artística que dio inicio a lo que hoy conocemos como novela gráfica y es uno de los títulos que no puedes perderte si eres amante de este medio de expresión. El cómic y el arte secuencial. Es el libro que todo amante de los cómics, friki, ilustrador, mangaka y estudioso del noveno arte debe leer por lo menos una vez en su vida. Aquí se enseñan las técnicas del cómic que Will impartió en la Escuela de Artes Visuales de Nueva York. Bien, esto fue todo por ahora. Recuerden suscribirse al canal para ver más videos acerca de cómics. Y bueno, ahí teníamos el, el video que traía para comentarles un poco de lo que fue eh, la obra de Will Eisner. Murido en el 2005. Eh, pero bueno, como vimos, mucho de lo que salía en el video el profe no les estaba comentando y es, es muy grato para mí poder contar con, con la asistencia de alguien que sabe tanto. Hoy hablaremos ¿no? de un gran... Pero bueno, ya después de que hemos visto un poco de lo que hizo este, este monstruo de, del cómic y de la novela gráfica, entremos en materia. Lo que nos, lo que nos trae aquí esta noche es el primer... Eh, la primera historia, el primer relato de la novela gráfica, El contrato con Dios, que se llama igual, ¿no? Contrato con Dios. Me gustaría entonces saber, eh, ya tengo una pregunta, ustedes saben que antes de entrar en materia, me gustaría preguntarles si de pronto alguien sabe qué es un contrato o qué podrían decirme que es un contrato. Todos hemos estado en contacto con un contrato, por la razón que sea, sea un contrato de trabajo, un contrato de arrendamiento, un contrato de venta, ¿No? De pronto hay otros tipos de contrato. Todos en algún momento hemos estado en, en contacto con un contrato. Entonces me gustaría que alguien me diga qué es un contrato. ¿Quién se anima? Pueden levantar la mano o abrir su micrófono de una vez. Listo, Geraldine nos dice un pacto entre dos o más partes. Listo, vamos con esa primera definición. Jenny, cuéntanos. Ay, no, esa niña me quitó la palabra, la boca no se vale. <risa> ¿Algo más que agregar? <risa> ¿No? Vale, listo ¿Alguien Hay diferentes ah. clases de contratos Sí, totalmente Eso es verdad Y dependiendo del tipo de contrato Pues pueden variar ciertas cosas no, Alguien de, tiene en... Perdón Y no importa si el contrato es hablado O es en papel Un contrato es un contrato Un contrato es un contrato Es una frase casi textual De la AN novela gráfica, ¿no? En una parte. Uh -huh. Muchas gracias, Jenny. ¿Quién tiene algo más para agregarnos de esa definición de contrato? ¿Quién se arriesga a decir algo más sobre qué es un contrato? De pronto alguien que estudie Derecho. Ay, gracias, sí, ya sabía. Eh, <risa> Esto que es más un acuerdo de voluntades. Dos o más personas acuerdan eh, algún tipo de como se diría, de, de acción generalmente, que requiere un, un, una remuneración o al, algo así, no, no sé si, ¿se va a entender? básicamente, si sí, alguien está vendiendo, entonces yo voy a resumir, recibir una remuneración por eso, y yo voy a recibir también eh, parte de las ganancias, bueno, es como ideas generales, pero si sí, un acuerdo de voluntades más que nada. Las dos personas tienen que estar de acuerdo, las dos o más personas que hagan el contrato, ¿no? En este caso, el contrato con Dios no se cumplió, <risa> las dos personas no estaban de acuerdo. Ah, bueno, aquí ya alguien está saltando a conclusiones, alguien aquí ya está aventurando su interpretación, eso es bastante interesante, me gusta. Allá quería llegar. ¿Alguien tiene algo más que decirnos sobre, sobre ese tema peliagudo del contrato? Sí, buenas noches. Buenas Hola, noches, Patricia. mi nombre es Patricia Londoño, docente de la Licenciatura en Educación Infantil de la, de la Metodología a Distancia. Buenas noches. Bienvenida, Patricia. Cuéntanos. Gracias por la invitación, primero que todo. Muy interesante y bueno, eh, yo los oía al principio como que ya habían venido trabajando en eso y yo dije, ay, ¿será que no, que no quepo aquí? o sea que no, no voy a entrar acá pero bueno, ahora que ya empezaste en materia me parece muy interesante bueno, un contrato puede hacerse entre dos personas de manera verbal e, y escrito un contrato que puede tener unas cláusulas, cierto donde se adquieren y, y se desarrollan unos compromisos entre, entre las dos partes digámoslo así, eso era lo que quería aportar, muchas gracias y bueno espero seguir participando en, este, en estos programas Patricia, muchas gracias, profe, bienvenida, como dice Gerald, aquí todos tienen lugar, estudiantes, docentes, administrativos, externos, todos, todos están bienvenidos, así que claro que sí, bienvenida a, a, a nuestro club gracias. de lectura. <ríe> Y, pues, bueno, yo creo que la profe aquí también nos está dando ya una, una visión mucho más eh, específica, mucho más también global, un poco puede ser a lo mismo global y específico, eh, de lo que es un contrato. Y sí, efectivamente, todos tienen, digamos, esta idea de que es un contrato, todos tenemos esta intuición de que representa un contrato. Pero, como ustedes saben, yo soy fanático de las definiciones y me gusta lo que es preciso, ¿no? Me, me alejo de la ambigüedad un poco a ratos. Y aquí encontré alguna definición de contrato, ¿no? Teniendo en cuenta el artículo 1495 del Código Civil, esto es eh, para el caso colombiano, se conoce como contrato el acto voluntario de una persona de adquirir una obligación para con otra persona. Bien puede ser para dar o hacer una cosa. Vale mencionar que el contrato puede implicar a dos o más personas donde ambas adquieren responsabilidades a beneficio de la otra parte. Y aquí tenemos algunos tipos de contrato. Según adquiere la obligación, puede ser unilateral o bilateral. Y sobre quién recibe el beneficio, puede ser gratuito o oneroso. La existencia del contrato, principal o accesorio. Y también según los requisitos de su validez, real, solemne o consensual. No vamos a entrar en detalles porque no es lo que queremos hacer en esto. Solamente quería que viéramos más o menos como, cuál es la definición de contrato y cómo esto se puede, digamos, transponerlo, podemos llevar un poco esta definición de contrato a lo que estuvimos leyendo eh, durante esta semana. Y aquí fue donde yo empecé, donde yo encontré la primera, digamos, dificultad para llevarme eh, esta definición de contrato a la lectura. Porque están diciendo dos o más partes, acuerdos, voluntad, ¿no? Como que el, lo que nos están diciendo, una, un, como un acuerdo, las voluntades, tienen que estar, eh, pues las dos tienen que estar de acuerdo y demás, lo, todo lo que nos estaban diciendo, todo lo que estamos leyendo. Y pues allí yo empecé a entrar en conflicto. Vamos a ver si ustedes también entraron en conflicto o qué fue lo que ustedes encontraron cuando empezaron a leer Contrato con Dios. Para ello les tengo como siempre preguntas, ¿no? La primera pregunta que yo quiero hacerles, y con la que quiero que empecemos. Y ya aquí, a partir de esta pregunta, iremos viendo qué más nos surge. Es, ¿falló el contrato con Dios de Frim? Lina ya nos dijo que sí, pero ahora quiero que se extienda en, su, en, su, en sus razones. ¿Por qué? Lina nos dice, falló por esta razón. Quiero, quiero que me cuente por qué. Bueno, Jenny ya levantó. La... Ah, bueno, Lina habla, después va Jenny. ¿Sí? <risa> eh, perdón. Esto, se me olvida levantar la manita. Esto, eh, ¿por qué falló? Porque, bueno, lo primero lo que ya dije, ¿no? ¿no? No hay acuerdo, voluntades, no hay dos personas que estén de acuerdo, una en hacer algo para la que otra reciba o los dos recibimos. Nunca Dios estuvo ahí y le dijo, sí, yo le voy a dar y eh, no, no te va a pasar nada malo. Creo que es de las muchas malas interpretaciones que tenemos de la Biblia es pues, como lo que estaba viendo, eh, él se estaba guiando por lo que sabía religiosamente y estaba tratando de, de seguir unos, unos estándares para mí muy religiosos que no está mal, pero pues no sé si iban de acuerdo a sus creencias personales que también creo que es, es un, un gran componente ahí y pues no sé, creo que él asumió que si yo seguía las reglas de Dios, entonces nada malo me iba a pasar y yo iba a vivir una vida feliz, libre de, de cualquier dolor, y esa no es la vida. Entonces sí, para mí, falló en todos los sentidos ese contrato, porque okay. era unilateral. Unilateral, ok. Entonces podríamos que decir, según la concepción de Lina, que el problema del contrato con Dios estuvo desde el principio en la raíz. No hubo un acuerdo de voluntades y pues hubo un problema de interpretación. Me gusta esa interpretación. Entonces Lina dice, sí, falló el contrato con Dios de frame. ¿Listo? ¿Qué nos dice Jenny? Yo opino que el hecho de decir yo voy a hacer un contrato con Dios dio por hecho de que Dios dijo sí, primero eso. Lo segundo que pensó que porque ya tenía un contrato, entre comillas, o para él era un contrato, él era inmune a cualquier cosa que pudiera pasarle. Y pues gravísimo porque, o sea, por más que uno sea religioso o no lo sea, o de verdad tenga una fe muy, muy bien plantada, uno jamás va a estar exento. Y pues aquí sí me voy a poner, digamos, a meter un poco con el tema digamos de lo que es la Biblia porque pues si los que han leído hay una parte en la Biblia que dice que que Dios entra como en una discusión con Satanás para que no le toque a Job ¿sí? porque era la fe la que él quería quebrantar y pues le quitó de todo al tipo pero pues se dio cuenta que finalmente no era ¿qué pasa aquí en este caso? que el, el tipo este el protagonista, no me acuerdo el nombre, no lo sé pronunciar, mejor dicho, él asumió que francamente él era inmune, que no le podía pasar nada, porque él estaba como siguiendo el lineamiento, y pues es, la verdad no, no me parece que sea algo como, algo consensuado, sino algo que tomé yo, por, por bueno, el protagonista como que soy yo, y pues yo lo hago, y, y él me escucha, y pues ahí decía que es omnisciente es que el hecho de ser omnisciente no significa que esté de acuerdo en todo lo que uno hace ok esa es una visión digamos va muy también hacia la parte de lo que, está, lo que nos está diciendo Lina ¿no? ¿No? El, el personaje Frim accedió, él supuso desde el principio que hacer el contrato con Dios era una cuestión de cumplirse por parte y parte y de pronto pues esas ilusiones y esas eh, esperanzas podemos utilizarlo esta palabra creo yo pues se vio rota, ¿no? No, Juli, y Vamos. Hay, otra cosa, hay otra cosa que, qué pena que yo interrumpa así, pero entonces ahí es cuando uno, como ser humano, independientemente del personaje, es como toma a Dios como una empleada de servicio, ¿sí? Yo lo necesito y necesito que me ayude y tiene que ser ya, y si no lo hace, entonces, pum, pues, no me sirve, y voy variando así cada día, entonces es como, como algo de, de emoción, más no de verdad, de convicción. Esa, esa está bien, ¿no? Aquí ya empezamos a ver otros matices a, a lo que nos está diciendo Jenny. Muchas gracias, Lina, muchas gracias, Jenny. dale Lucía, cuéntanos. Lucía. Hola, qué pena, es que estoy acostumbrada a que mi gas esmeralda. Ah, okay, Entonces, está empezando a entrar a no, no, no, no, tranquilo. Entonces, bueno, yo sí creo que, que falló. Me dio un mal genio, porque es que. Me parece que, que, que el, el señor, pues es pues que desde pequeño va como en la crianza, ¿no? Los valores que le van enseñando, uno es de chiquito, ¿sí? Pero él todos sus actos los justificó con Dios. Pero Dios nunca de verdad, como decía alguien, nunca bajó a decir, venga, sí, yo acepto y esto se hace de esta forma. Entonces, él se dio cuenta ya tarde, ¿sí? Ya cuando, ya para qué, ya pues le dio, bueno, no porque hago spoiler. Pero pues entonces... Eh, Sí, él justificó su, sus acciones en Dios, y eso no, tampoco me parece como dejarle todo a Dios, ¿sí? Y las decisiones propias, que Entonces, por eso no, creo que el señor estaba, estaba mal, o sea, o que recapacitó, tarde, pero recapacitó. Entonces, bueno. Pero bueno, bueno, hay, hay, hay un tema que, que nos, ya nos está planteando, y es que falló el primer contrato, ¿no? Por lo que todos sabemos, y para quienes no lo saben, pues, ¿qué? ¿spoiler? <risa> Falla el primer contrato él cambia su vida drásticamente y él pide hacer un nuevo contrato aquí la pregunta es ¿por qué? ¿por qué volvió a hacer un nuevo contrato? por ejemplo, ¿no? vaya pensando en esta pregunta listo, dale Gerald, cuéntanos bueno, pues yo voy a hablar como desde mi experiencia personal, porque al principio sí me sentí como muy identificada porque yo también me peleé con Dios entonces sí estoy de acuerdo en muchas cosas que dicen que como que utilizan a Dios, como que me sirves un día y al otro no. Entonces, pues yo digo que sí, o sea, uno a veces comete ese error de creer que Dios, al ser, al estar ahí, al ser omnipresente, sabe todo, y no, para mí no fue así. Entonces, hay, hay, hay algo que me separó del personaje, que fue cuando él hizo el nuevo contrato, que creyó que iba a seguir siendo igual, y no, no, nunca fue así, y pues por eso le pasó lo que pasó. Entonces, digamos, ahí fue cuando me separé, porque yo me reconcilié con Dios, y lo tomé desde otra perspectiva, y cambié mi forma de pensar hacia Dios, pero me reconcilié con Él, algo que el personaje tal vez jamás hizo, simplemente creyó que ya estaba bien. De pronto en el segundo contrato quería esa reconciliación, ¿sí? Sí, tal vez sí, pero no de la forma consciente o, ¿cómo decirlo? Es que no encuentro la palabra como de la forma correcta, tal vez. Como de la forma en la que nos plantea Dios de sanar nuestro corazón. Tal ok. Vez. Me gusta. Hasta, hasta el momento hemos tenido todas posiciones en las que el, el contrato falló porque no había voluntad por parte de Dios. De pronto. Así más o menos están sonando las respuestas. O también porque el proceder de Frim fue incorrecto. Tenemos aquí la mano levantada de Leonardo, profe. Adelante. Gracias. Yo creo que es importante dentro del, del el texto tener el contexto. Eisner, en principio, pues él tiene una formación judía, ¿sí? O sea, su religión es judía. La percepción de los judíos de Dios tiene unas particularidades y de hecho el, el, el texto de esta obra gira un poco alrededor, gira un mucho alrededor de cómo eh, es la relación entre el hombre y Dios. ¿sí? Y dentro de las miradas incluso de la judío cristiana, si uno tiene eso en cuenta, hay el concepto del libre albedrío. O sea, yo puedo hacer todos los contratos que se me dé la gana, bueno, en última, las decisiones, y, y como habla uno en responsabilidad, yo debo responder por lo que hago y por lo que dejo de hacer. Y esa presencia de Dios que es omnipotente, pues entonces no tiene en realidad por qué eh, acogerse a mis caprichos o a lo que me sucede, porque acá lo pone uno a pensar, es, ¿será que es más, eh, es, es más válido lo que decían los griegos? O sea, somos juguetes de los dioses, porque aquí es como que este humano, Frim, cree que tiene algún control sobre su destino y al la larga cada uno mirando es que pareciera, como dicen, que todo está escrito. Entonces también hay que mirar desde ese contexto, como esa reflexión de, eh, si yo creo que tengo control sobre algo, eh, pues vuelve y revisa el contrato, ¿no? Digo. Uy, es la, la respuesta del profe aquí puso más... Le puso más patas al gato, ¿no? Porque ya empezamos a meternos con el libre albedrío, el destino, ¿no? Toda la concepción judeocristiana, Pero es muy buena, muy buena esa respuesta. Porque no es tan simple. La, Digamos, una de las cosas más grandiosas de esta obra de Eisner es que es, en su simplicidad trata unos temas que son muy complejos. Y están ahí metidos. Están muy bien escondidos. Uno tiene que leer con lupa y con mucha detención para justamente pensar en todo esto. Por ejemplo, el contexto religioso del personaje, ¿no? Y Eisner nos va, gustar, nos va mostrando todas estas pistas a lo largo de la narración y los dibujos, ¿no? Nos está mostrando cómo él creció con esta percepción, por qué él llegó a hacer este contrato y por qué decidió repetirlo cuando estaba más grande. Y a dónde acudió también, ¿no? Porque él no decidió hacerlo de nuevo solo, él decidió acudir a las autoridades. Entonces, ahí todo esto está justamente mostrándonos todas estas pistas de, del contexto que de pronto no somos conscientes. Creo que en la lista aquí de levantar la mano sigue Eider. Adelante. Pues el mío era con un comentario chiquitico y es que eh, él tenía su contrato en una piedra, ¿no? O sea, ¿qué tipo de contrato es? O sea, es muy sucinto, diríamoslo así. Pero digamos que no tiene una serie de... de lo que decían ahorita. Ay, se me pero no se lo por la ahorita. Las cláusulas. Cláusulas, ¿Sí? ajá. O sea, a qué punto van los compromisos, a qué cosas sí se permiten, qué no se permiten. Entonces, ¿en qué punto podemos definir que no cumplió o cumplió con el contrato? Sí. Eso es una Uno no conocemos qué dice la piedra, y dos, tampoco hay una serie de cláusulas claras. Esa es otra de las cuestiones. Sí, señor. Son una de las cosas que yo quería que tocáramos. Ya se adelantó, perfecto, me gusta. Pero les comento algo, por ejemplo, ahí hay una referencia clarísima a, a la historia bíblica, ¿no? La, el contrato que hizo Dios con los hombres en el Antiguo Testamento fue escrito en piedra, ¿no? Los diez mandamientos. Aquí Eisner está jugando un poco con esa referencia bíblica, ¿no? Él vuelve a hacer su contrato, pero esta vez no es de Dios al hombre, sino de del hombre a Dios, le está planteando una relación diferente. Inclusive parece que está condicionando el comportamiento de Dios a su propia vida, ¿no? En el Antiguo Testamento, Dios está condicionando el hombre, está condicionando su comportamiento. Pero acá, eh, eh, Frim está haciendo lo contrario, ¿no? Él está invirtiendo los papeles. Me parece que, bueno, yo veo las manos levantadas de Esmeralda y de Jenny, pero no, pero no las bajaron ahorita que, que participaron. No sé si todavía tienen algo que decir o le doy la palabra a Connie. <ríe> Listo, dale Connie, cuéntanos. Eh, buenas noches. Uh -huh. eh, bueno, pues yo me, me quiero remontar eh, al pasado, en donde pues se habla de que, de que en 1882 eh, asesinaron al zar Alejandro II, y que, pues, bueno, por eso, eh, por unos, que Antisemitas, eh, lo que recuerdo. Entonces, eh, bueno, había mucha masacre, pues, en, en ese lugar. Y, pues, mataron al, a, los, a los padres de... Ah, no, mentira, no. Eh, la familia se salvó en la matanza, pero ya después los padres murieron. Entonces, pues, Frim quedó solo. Eh, después, pues, eh, el... el él se volvió pues así como el hijo de todos y ayudaba a todo el mundo, entonces todos le empezaron a hablar de Dios y le empezaron a decir, no Dios va a ser lindo contigo, Dios te va a recompensar, Dios te va a dar a ti todo porque tú eres una buena persona y bueno lo, lo, lo mandaron a América y pues él dijo, sí Dios es bueno y yo voy a hacer un contrato con él pues como él ya tenía su conocimiento, ya tenía su religión, ya sabía, pues, una persona que tiene una relación con Dios, no necesariamente se le tiene que aparecer Dios y decir, no, es que usted tiene que hacer esto, y tiene que hacer esto, y tiene que hacer esto, no. Una persona que, pues, ya, pues, haya conocido y de pronto, pues, tenga esas creencias, de pronto, pues, ya sabe eh, de plano qué tiene que hacer o cómo tiene que actuar, qué le disgusta a Dios o qué no le gusta a Dios. Entonces... Bueno, eh, él empezó a hacer sus obras y eso, eh, sí, era bueno con todo el mundo. Y pues en un momento de la vida le llegó la hija, le llegó la niña, ¿sí? Nadie sabe por qué dejaron a la niña ahí, si tenía algún problema, si había pasado algo, si, sí, nadie sabía nada y pues nadie la quería tampoco adoptar, nadie la quería tampoco. Entonces él decidió adoptarla y pues empezarla a cuidar, pero pues fue su decisión, ¿sí? Eh, él tomó esa decisión de, de cuidarla y eso, y estaban bien, y pues lamentablemente la niña fallece, ¿sí? La niña, eh, ¿sí? Y él dice que pues Dios, Dios se la arrancó y Dios se la llevó y eso. Pues yo creo que pues también eh, Dios pone a prueba la fe, Dios pone a prueba la fe, de las personas, y pues él eh, a, la, a él a le iba bien, a él le iba bien en todo, nunca tuvo ningún problema. Ir a la, la primera, a la primera que le fue mal en algo, él decidió coger eh, esa piedra y tirarla por allá, lejos, tirar el contrato que había hecho con Dios, y lo tiró por allá, y no le importó. Y, y pues dice que los, los edificios temblaron y habían muchos truenos y eso pues ahí se sintió como, como esa furia, porque pues Dios también dice, no, pues si, si usted tuvo a eso, a esa personita o eso, pues también eh, pues fue gracias a mí, ¿sí? Y, y, y ya después de un tiempo, él también fallece, entonces yo creo que Dios tiene el control de todo, ¿y qué hubiera pasado si nadie quería a esa niña? ¿Qué hubiera pasado si el señor fallece y se queda esa niña por ahí, se queda ahí sola, eh, sin que pues nadie la, nadie la ayude ni, ni nada? Sí, la niña estaba joven y eso, y pues tuvo una enfermedad y ya, de pronto pues ni sufrió ni nada, se murió y ya. Pero entonces eh, ya después él se murió y hizo de todo, hizo, hizo todo lo malo y pues se llevó los, unos bonos de una sinagoga que le, habían, que le habían dado, y se gastó eso, eso tenía plata, compró edificios, hizo de todo, y cuando ya devolvió la plata, cuando ya devolvió eso, pues sí, dice que voy a hacer un contrato y que no sé qué, y eso, ahí sí como quería volver a arreglar su relación con Dios. Sí, porque él sabía que Dios era bueno y que pues quería estar era con él. Porque él tenía también una novia ahí que le dijo que, que porque no iba a misa o algo así. Y él como que recordó, ay sí, Dios existe, verdad que es que yo me hablaba con él. Entonces pues ahí como que ya volvió. Pero pues ahí ya pues era como su momento de partir. Y pues, pues bueno que se haya de pronto arrepentido y de pronto pues sí se fue a donde Dios. Pero pues sí, yo también pienso en que qué le hubiera pasado a esa niña en esos sitios en esos sitios están porque ese era un sitio eh, pues ya un poco como, como con problemas, ahí al principio na narra la historia, dice que primero se llenó de inmigrantes, después de empleados, obreros y oficinistas, y que ya después pues era un edificio de alquiler ahí, que pues eh, todos sabían la vida de todos, y eso pues era muy complicado vivir ahí, entonces una sí. niña sin padres viviendo en un lugar así de pronto pues no... No creo que lo hubiera podido ir, bien. Connie nos lleva, Connie nos lleva a, a otro lugar, ¿no? Ella se pone en el papel de la niña. De pronto esto se relaciona un poco con lo que nos estaba diciendo el profe del de destino. De pronto estaba eh, marcado en el destino que muriera primero ella para que no sufriera la ausencia del padre. Eso, es, eso me parece una muy bonita perspectiva. Gracias, Connie. Lina, ¿qué nos vas a decir? <coughs> Eh, pues, después de terminar de leer el, ese primer relato, dije como, no entendí. Y después, no, no sí entendí, pero es, es fuerte en el hecho de que, por lo menos lo que decía el profe, eh, nos volvemos a los dioses y es como el pensar, entonces, que somos muñecos de Dios y Dios tiene cabida en nuestras vidas. Nosotros no tenemos libre albedrío, sino si seguimos ciertas reglas, él va a cumplir todos nuestros deseos. Y para mí ese no es Dios. No sé si, si eso viene la, del, de la cultura religiosa en la que él creció, como decía el profe, no no, no estoy familiarizada con la cultura judía, pero pues yo que crecí en familia católica, no veo a Dios como, como un niño jugando con sus muñequitos, entonces pues para mí es, era bastante, ¿cómo decirlo?, bastante chocante el hecho que él creyera que, que firmando una piedra eh, se pudiera salvar de todo mal y peligro y también pues con respecto a lo que decía Julián, um, para mí ese contrato primero de Dios a los hombres tampoco fue de Dios a los hombres. ¿Quién nos dice eso? ¿Dios alguna vez ha, ha, ha bajado y dicho sí, yo, yo efectivamente mandé esas leyes? No, Moisés apareció con esa tabla. Que nosotros quisimos creer que sí, efectivamente Dios lo mandó, es otra cosa. Pero pues esos enviados, entre comillas, para mí no son nada. Entonces también el, el que haya acudido a gente docta, se supone en la palabra de Dios, pero qué contacto han tenido ellos con Dios, qué, qué poder tenían para decir que efectivamente eso es lo que quería Dios de los hombres. No sé, el caso es que sí es eh, <ríe> me, eh, no. una discusión conmigo misma de largas horas. Está buenísimo, porque es, es una apuesta en, en conflicto, es una puesta en tensión de, lo, de, la, de un tema que es muy humano. Y es una de las cosas que yo creo que también es muy, que digamos, que nos reúne aquí a muchas personas y es el tema de la fe, ¿no? Pues aparte de que el mismo tema de, de Dios, pongámoslo en esos temas, el, te, el Dios como tema es un tema difícil, ¿no? O sea, todo el mundo tiene muchas veces, por más de que tengamos una creencia en común, tenemos una, una, una idea también muy personal, que es algo que también se está viendo ahí, la idea personalizada que tenía de Dios Frim. Entonces, la fe a sí mismo también es un tema complejo. Y en medio de todos estos, digamos, dibujitos que, como nos decía ayer al principio, que son un poco canzones a la vista, sobre todo por el sepia, ya el profe nos explicó por qué, eh, todo eso está enmarcado ahí. Y Eisner lo hace súper, súper, no sé, yo de verdad estoy admirado de cómo puede englobar una cantidad de cosas tan impresionantes y tan pesadas en menos de 70 páginas. Me parece realmente impresionante. Gracias, Lina. Profe Leonardo, le doy la palabra. Gracias, Julián. Pensando en lo que están reflexionando Connie y Lina, eh, es, eh, es importante, creo, eh, recuperar también en las narrativas de Eisner, él Amaba a Nueva York. Entonces, la ciudad, como lo plantea Connie, el, la evolución de ese lugar que, que es un sitio donde llegan los inmigrantes, porque es una narrativa histórica bastante grande, ¿no? Y si miramos también de dónde viene el personaje, como su origen, que es como más campesino, donde es muy fuerte todo ese concepto de, de la religión y Dios está presente permanentemente, ¿sí? Al llegar a esto que es a, algo así como una especie de, de infierno. Lo que es esa Nueva York, todas configuradas a principios del siglo XX. Eh, ese es un personaje, la ciudad es un personaje dentro de esa narrativa también, que, lo, que los va absorbiendo y a Frim lo absorbe, ¿no? Totalmente con su obsesión capitalista y toda esa cosa. Entonces también hay que tener en cuenta ese componente, porque si miramos el, el concepto es el contrato, está la obligatoriedad y lo voluntario, ¿sí? Pero como estamos hablando de, de Dios, de lo religioso, eh, en su origen cultural, digamos, el tipo desde, desde su, su cultura judía, eh, no uno no hace contratos, es decir, uno nace dentro de esas creencias, ahí, ahí no es que lo escoge o no lo escoge, porque en algún momento de la, de la historia sí, la, la novia del tipo eh, plantea, no le pregunta que si quiere que se vuelva judía, ¿sí? eh, como esa cosa de estar brincando entre, entre las creencias. Entonces creo que cuando hablan eh, Connie y Lina, entonces me pone a reflexionar también más sobre ese componente de, de la creencia y de la conveniencia. sí, La conveniencia de la religión y como lo decía eh, Lina, eh, la conveniencia de Dios, no, como una figura tangible, que es cuando me sirve para algo que entonces acudo a él o, o entonces a lo que le pasa al tipo, no, que acaba peleando y rompe, o sea, el, pelea en el vacío, pelea con él mismo, pero es que el contrato es... Una esencia de convenencias, de creencias. Es un problema de fe, como lo dice Julián. ¿sí? Entonces, ¿cómo peleo yo con la fe, con algo intangible? Que depende, como cuando habla uno del conocimiento, cuando se habla del conocimiento teológico, eh, es cuestión de fe. O sea, ¿creo o no creo? Esto no, los, no es negociable. Ese contrato no es negociable y ese contrato puede verse afectado por el contexto que es esa ciudad que como una especie de ente vivo absorbe a la gente y la cambia de lo que era como su esencia bondadosa y es el tema, por eso otra novela que después creó él es The City, ¿sí? la ciudad y Nueva York, porque era como esos componentes de cómo el mismo edificio tiene vida y es un personaje más, ¿no? los espacios, por eso son la, la, las viñetas, los cuadritos, la manera como resuelve la narrativa visual, los cuadritos lo llevan uno a uno a que se sienta oprimido o superado ¿sí? según el ángulo de visión, entonces ahí es donde entra todo ese juego de la narrativa, me parece bastante interesante volver a retomar esto que como decía hace, hace tiempos que no, que no leía la historieta pero al escucharlos me parece fantástico <ríe> gracias buenísimo no el profe pone en, en tensión digamos trae a colación uno de los temas que yo tenía y era justamente la modernidad el problema de la modernidad no lo podía, digamos no lo, podía, no lo quería poner en esos términos pero también es esa visión del hombre moderno uno de los temas digamos que es común en la literatura moderna es el problema del hombre solo del hombre desprotegido y aquí lo vemos esencialmente es el hombre sin Dios ¿y cómo actúa este hombre sin Dios? pues se entrega al mundo según, esta, según la narración según la propuesta que nos está haciendo Eisner ya aquí podríamos entrar a especular en el carácter mismo de Frim si es una persona buena si es una persona mala son cosas que también uno puede empezar a preguntarse ¿Frim es alguien bueno? ¿Frim es alguien malo? ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué es bueno? ¿Por qué es malo? ¿No? ¿Es a partir de nuestros propios valores o a partir de los valores que está proponiendo Eisner? Son cosas que de pronto también quiero que ustedes mismos vayan como pensando para, para que la próxima ronda de, de, de levantar la mano. Jenny, adelante. Bueno, yo, yo pienso que a Frim le vendieron una idea de Dios. Así de sencillo. Eh, porque eres bueno, entonces, va a saber bien en la vida, si sí, uno, digamos que, que uno compensa las cosas, ¿sí? Pero es que en ningún momento le mencionaron que la vida tiene tropiezos, en ningún momento le mencionaron que por hacer el bien le iban a poner a prueba la supuesta fe que le habían como arraigado desde niño, ¿sí? Aparte de todo, que lo soltaron desde niño a un mundo muy diferente al que él se crió porque él venía de una familia, de una aldea, por allá en Rusia, y lo mandaron a América. O sea, llegó solo, como, bueno, vengo de, un ejemplo, vamos a ponerlo en, en, en un escenario así, vengo de, como de un rebaño de ovejas, y me, me soltaron así de la nada una jauría de lobos. Pues, ¿qué hace uno sin una orientación? Pues uno se adapta, y confunde, y tergiversa la información que tiene, ¿sí?, entonces, en ese momento como él no tenía una orientación, pues el hecho de que se le hubiera muerto la hija, independientemente del por qué o el para qué, él simplemente se dejó llevar por un instinto, más no digamos porque le hubieran inculcado que la vida tenía pruebas. Y con respecto a lo que decían sobre que si uno es ficha o no es ficha de Dios, pues la verdad yo no comparto ese pensamiento, no lo comparto porque... Realmente uno está donde debe estar porque, porque es la voluntad de él, más no porque sea ficha. Porque él no va a decir, voy a poner ese niño allá en ese útero porque lo voy a usar. A ver, o sea, mirar qué uso le doy. No, él ya tiene un proyecto y un propósito para cada vida. Entonces nosotros no somos fichas, nosotros somos personas que realmente tenemos una misión y que está en nosotros descubrir qué misión es la que él tiene para nosotros y qué es la mejor lo que nos dice Jenny es bien interesante si lo pensamos en el sentido de Frim debería estar donde estaba y las decisiones que tomó después de que murió Raquel también eran algo que él tendría que hacer si lo pensamos de pronto de esa forma son cosas muy interesantes, de verdad todo esto lo pone uno muchísimo a pensar como dice el profe, o sea son una inmensidad de cosas que uno no puede dejar como de, de pensar todo el tiempo. Pero lo más interesante de, de todo este tema, digamos, de las opiniones que nos dice, eh, de lo que nos dice por ejemplo Jenny, de que lo que nos dice por ejemplo el profesor Leonardo, de lo que nos dice Lina, es que por más de que nosotros discutamos, no vamos a llegar a un acuerdo. Eh, y eso es fenomenal. Porque no hay una verdad en este asunto, creo yo. Y por eso es que podemos sentarnos a discutir tanto tiempo al respecto. Sarita, cuéntanos qué quieres, qué quieres decir. No, pues bueno, sí, si yo también opino como Lina, pues porque desde la raíz estuvo todo mal. Porque los ancianos le decían a él que cuando hacía cosas buenas que no, que Dios te lo pagará y que Dios será bueno contigo. Y pues después él dijo, pues no, entonces si yo hago horas buenas, pues Dios me lo pagará. Y después él firmó un contrato, pero pues él no firmó un contrato con nadie porque él simplemente firmó una piedra diciendo que, que, que si él hacía obras buenas, pues que, que Dios iba a ser también bueno con él. Y entonces pues no, él no firmó ningún contrato con nadie porque Dios en ningún momento dijo, no, pues si él hace horas buenas, entonces yo, yo voy a ser también bueno con él. Sarita toca un tema, y es uno que nadie ha dicho. Ella dice, firmó un contrato con nadie. Si bien probablemente no es lo que, de pronto no está implícito, de pronto no es lo que, lo que Sarita quiere decir, sí queda implícito la idea de que de pronto, la visión de lo que nos quieren dejar ver, no estoy diciendo que así sea, y no, no voy, a, digamos, no, no voy a, a posibilitar el debate al respecto, sino que también es algo que de pronto tenemos que pensar, es que Dios no existe en la, en la narración. Eh, claro, eh, yo puedo compartir las carpetas. si La profe me deja el correo en el chat. Después yo con mucho gusto le puedo enviar al, al, al correo electrónico las carpetas donde está el material de lectura y donde tenemos también las lecturas en voz alta, la profesora Patricia. ¿Listo, profe? Termino mi idea para darle la mano, la, la, la voz a Gerald y a Mari, y con esto cerramos esta sesión de, digamos, de intervenciones para, para avanzar. Una de las cosas que de pronto también se está proponiendo entre líneas es que sencillamente no hay Dios. Con eh, Sarita lo pone en los términos como, él firma un contrato con nadie. Pero entonces ahí también cabe, se abre la puerta a la explicación de, él firmó un contrato con nadie, literalmente con nadie, porque no hay un Dios. Es algo que también puede darse, eh, claro que sí profe, es algo que también puede darse dentro del espacio del cómic. Y nadie lo había mencionado, pero también es algo que tiene que, que, obligatoriamente tenemos que pensar. Y si no existe Dios en esa historia, ¿m? es algo que también tenemos que pensar. Gerald, dale. Pues a mí me parece muy interesante todo lo que han dicho. Y me recuerda, um, no sé si alguno ha escuchado las conferencias de Choco y Kenji. ¿Alguien? ¿No? Entonces él en una de sus conferencias dice como en este propósito de vida que hablaba alguien de su destino. De de si tú le dices a Dios como, Dios necesito una casa. Dios te va a decir, pues ahí hay madera. Dios necesita un carro. Pues para eso te di dos piernas, ¿no? Entonces Dios no te va a escuchar así como literal lo que quieres, pero si tú a Dios le dices, Dios quiero hacer esto, esto, esto y este es mi propósito de vida. Dios te va a decir, ah bueno, ¿y qué necesitas? No, pues necesito una casa, dos carros. Si tú le propones a Dios algo que te sirva, que te llene, que sea tu propósito de vida pues te lo va a facilitar. Entonces, de pronto, cuando pasó esto con el personaje de que él peleó con Dios, a pesar de esa pelea, le empezó a ir bien, porque empezó a lograr mejores cosas, a ganar dinero, a... tal vez empezó a encontrar su propósito de vida, sin embargo, no lo supo aprovechar. ¿Por qué? Por ¿Sí? lo mismo que yo dije al principio, no... No se reconcilió con Dios, no lo vio como esta forma de, bueno, ya fue un capítulo malo que me dolió, fue doloroso y, y que de eso tengo que aprender, perdonarte, perdonarme y avanzar. Entonces creo que su propósito de vida tal vez sí lo consiguió, pero no de la forma en como Dios lo quería al final. Tal vez podemos pensar en que Dios... Pensó que al, él, al conseguir toda esta serie de cosas y de buena fortuna y de, bueno, cosas como dinero material, al final iba tal vez a aprender algo. Y no, por eso lo mató y ya. Me parece muy interesante lo que acaba de decir Gerald, porque eh, Gerald nos dice, cuando él renunció al contrato con Dios, le empezó a ir bien y empezó a prosperar. Y sí, es está implícito, eh, perdón, explícito, está muy explícito dentro del, de la novela gráfica. Pero yo me pregunto, ¿estas adquisiciones le dieron la felicidad que le esperaba? ¿Y esta felicidad o estas, esta, estas cuestiones materiales se acercan a la, a la felicidad o era parte del propósito? pero pues, por eso creo que, <risas> que su propósito de vida no, no se cumplió porque realmente él no se llenó con esas cosas materiales, porque si vemos al principio, pues él era muy bondadoso, y, y tal vez su propósito de vida era seguir así, siendo bondadoso y haciendo muchas obras, con su respectiva retribución, pero sin embargo tal vez el personaje no lo vio así, y por eso nunca se llenó, porque en una parte como que la esposa, bueno, la mujer le dice como... Como, pero tú nunca tomas, tú nunca haces, tú nunca sales, tú nunca, en, nunca gastas, entonces tal vez consiguió su propósito, pero no lo supo aprovechar, no lo supo llenar, no, no sé. <risa> bueno, vale. Última intervención, Jenny, dos minutos. Es que resulta que hay, hay algo que están tocando y dicen que, que después de que rompió el contrato le empezó a ir muy bien. Lo que pasa y yo lo veo de esta manera, y es que la maldad se disfraza de muchas maneras, ¿sí? Y la manera en que la maldad se disfrazó en esta, en esta ocasión fue eh, retribuyéndole esa ruptura del contrato con Dios, con cosas materiales, con dinero, con riqueza, pero si va uno a mirar el, el trasfondo, el tipo siempre estuvo muy triste, y él creyó que la felicidad, a mi modo de ver, ¿no? era otorgándole como la responsabilidad a alguien de que le hicieran un nuevo contrato con Dios para él a sí mismo. Y si vemos las imágenes del cómic, esa, la cara como esa expresión de que sí, de que está de acuerdo, de que eso era lo que él quería, de que por fin había tenido como, como una libertad para expresar su felicidad. Entonces, realmente yo pienso que siempre, siempre las cosas digamos mundanas vienen disfrazadas de muchas cosas que lo confunden a uno y uno piensa que son las cosas de arriba y la verdad no no es así gracias esa es otra esa es otra perspectiva no eh, no solamente los juegos del bien sino también del mal que tampoco se estaba contemplando de pronto el contrato con dios no lo rompió dios tampoco lo compró free lo co lo cortó free no puede ser es algo que tampoco se había estado teniendo en cuenta, la tercera fuerza. Y el profe dice algo aquí muy interesante, y es, finalmente, el eje de la historia no es Dios, sino el hombre y sus actos. Eso me parece una visión muy, muy realista, pero también, digamos, uno, digamos lo, desde mi perspectiva, y pues yo tengo que, mi, mi, intento ver todos los puntos de vista, intento poder pensar cómo piensa cada uno de ustedes para entenderlos, entonces, si bien tengo que entender cómo piensa el profe, tengo que pensar cómo pensaría alguien diferente, alguien opuesto al pensamiento del profe, diría que es una ficción sin fe, un poco, ¿no? También puede ser. Así como si Jenny estaba analizando todo a través de la fe, yo podría decir que eh, puede ser algo eh, falto de... de mm, no sé si cómo llamarlo, pero también le, le haría falta algo, ¿no? Es... Porque conciliar ambos puntos de vista, una vida sin Dios, una vida con Dios, una vida de actos buenos, una vida de caridad, una vida de riqueza y de consumo, con una vida de austeridad, es muy difícil. Lograr conciliar todo es muy difícil. Por eso esta historia es tan llamativa, porque no encontramos esa conciliación. Todo está siempre en una pugna constante. El hombre con Dios, lo bueno con lo malo, ¿no? Y como siempre tenemos aquí un pequeño fragmento para eh, la lectura en voz alta. Ustedes saben que eh, me gusta siempre traer un fragmentico de, de, de lo que leímos, ¿no? Y aquí vemos cuando justamente es la ruptura eh, de, de ese pacto o de ese contrato, ¿no? Aquí tenemos, vemos a Frim, ¿no? No puedes hacerme esto a mí, tenemos un contrato. Aquella noche, Frim Hersch se enfrentó con Dios... Has violado nuestro contrato, y el viejo edificio tembló ante la furia del diálogo. Si Dios ordena que el hombre cumpla lo acordado, ¿no ha de cumplirlo Dios también? Yo te pregunto, ¿no estaban claras las cláusulas? ¿Pasé por alto alguna frase? ¿Me salté una sola coma? Basta, y repudia el contrato con Dios, ¿no? Lo aleja de sí mismo. Yo les tengo una pregunta. En el contexto aquí de la historia, vemos que Frim tiene unas creencias muy arraigadas, las cuales abandona después. Podríamos considerarlo que sea una forma de castigar a Dios, puede que sea así, una forma de demostrarle a Dios que él puede seguir su vida sin el contrato. Si lo queremos ver, no estoy diciendo que así sea, estoy diciendo puede ser que eso sea, yo me pregunto, después de todo esto, y es una de las cosas que también propone eh, Eisner en una frase pequeñita, en una frase pequeñita Eisner propone lo siguiente, ¿no es toda religión un contrato con Dios? Y yo me pregunto, si Eisner necesitaba el contrato, de pronto estaba abandonando la religión. Entonces lo ponemos en el sentido contrario. Si tenemos la religión, ¿necesitaríamos también algún tipo de contrato? María hace rato tenía la mano levantada y creo que la bajó. Pero bueno, no sé quién quiera dialogar sobre esta última parte. Ya vamos entrando al final de, del club. Adelante, profe. Me parece poderosa la imagen, la que está en pantalla, porque es una metáfora y de alguna manera también es una analogía con el diluvio universal que algunas interpretaciones lo establecen como la pérdida de la fe y se genera ese diluvio, ¿sí? Y aquí hace esa alusión visual a ese componente. Entonces, en ese orden de ideas, eh, vuelvo a mi reflexión. El problema tampoco es de religión, ¿sí? Eh, sí, en esencia es la fe, pero la fe puede estar en diferentes religiones y esa es toda una discusión, ¿sí? Entonces, no es Dios, es el hombre. Entonces, queda como, como abierto y aquí sería como una obra abierta, ¿no? También en, en términos de narrativa, que me parece también muy interesante, pero también, eh, insisto, eh, es como la imagen refuerza las reflexiones que uno puede generar alrededor del texto escrito y lo lleva a todas esas reflexiones que, que he estado escuchando y que hemos estado haciendo hoy, que me parece lo, lo fantástico justamente de la novela gráfica. Sí, sí, estoy de acuerdo con el profe. Aquí eh, la el problema está en, en la interpretación, los niveles de interpretación y cómo interpretamos todo. Y una de las cosas que dice eh, Eisner en el prólogo es justamente cómo una cosa no puede interpretarse sin la otra. No podemos interpretar el texto sin la imagen. Y la imagen solita, sin, sin la parte literaria, no, no, tampoco podría existir. ¿no? Es una convivencia y es algo mutuo, que es es de todos estos elementos que están ahí todo el tiempo pugnando donde nosotros tenemos que encontrarnos a nosotros mismos, encontrar lo que nosotros pensamos. Yo siempre, les, como siempre, mi, mi, mi más ferviente digamos creencia un poco es que eh, la literatura eh, nos ayuda a encontrarnos a nosotros mismos. Dependiendo de cómo nosotros reaccionamos a lo que estamos leyendo, sabemos cómo somos nosotros. Si estamos de acuerdo con Frim, de alguna forma podemos saber nosotros ¿Qué valores estamos defendiendo? Si estamos en contra de FIM, de todo esto, también nosotros estamos encontrando nuestros propios valores. Eso pienso yo. Mari, adelante. Y Mari, ah, no, ya, ya, ya, dale. No te escuchamos, Mari. Ahora, ahora. Ahora sí. Por eso creo que es eco, ¿no? No. Bueno, pues yo lo he venido pensando más por la doctrina, pues eh, los judíos. Nosot a nosotros los eh, que nos formaron bajo creencias eh, católicas, nos enseñaron eh, que los católicos son hijos de Dios. Y a los judíos se les eh, enseña que son siervos de Dios. Entonces son cosas diferentes, porque tú como hijo eh, puedes eh, pedir de una manera diferente. Tú como siervo eh, estás obligado a servir, y esa es la doctrina judía, que tú vienes a este mundo a servir porque tú eres un siervo de Dios. Otra cosa que no hemos pensado mucho es como qué puede decir ese contrato. Eh, los judíos dicen que Dios te va a recompensar en el cielo, eh, por la buena persona que fuiste y que el resto de beneficios te, lo, te los tienes que dar en vida. Por eso es que los judíos siempre se mostraron como personas ambiciosas, porque pues eh, todo lo que yo me merezco me lo tengo que dar en vida, me lo tengo que dar. Entonces eh, creo que en algún punto sí estábamos como, como mezclando muchas cosas y no, no hay que hacerlo, hay que ser un poco más prácticos. Eh, en ese sentido hay que pensar cómo, qué puede decir el contrato, ¿no? El contrato de pronto puede decir que me dé el cielo aquí y ahora, que me dé los beneficios aquí y ahora, ¿no? Entonces, digamos que a mí me hace falta saber eh, qué decía el contrato, porque a mí ese cuento de que, pues entonces Dios va a ser bueno conmigo, no, no creo que haya sido eso. Y algo que se muestra muy interesante es la evolución también de este señor. Inicialmente es un niño muy eh, pues que está descubriendo que, que, que ser buena persona eh, trae sus beneficios y pues quiere explotar eso mismo. Entonces en algún punto se muestra el señor como un muy típico judío con su, eh, se me fue el nombre, lo que llevan en la corona. <risa> con su barba poblada, con todo este aspecto de, de los rabinos judíos que, que a uno le populizan, y ya cuando decide no servirle a Dios, cuando rompe ese contrato, y dice yo ya no quiero servirle a Dios, que eso es lo que realmente pasa, ya no le sirve a Dios, porque ya no, es, ya no le sirve a los demás, entonces ahí ya cambia su look totalmente, eso sí, también sí. hay que verlo, porque gráficamente esa es la transformación que te muestra, que antes era uno y después ya es otro y es así como te lo muestro y lo del diluvio me parece muy interesante porque también es como el man está jodido viene de un velorio viene de un entierro y para colmo le llueve a cántaros no eso también es como tras de jodido pues lo joden más Entonces, hay que mirarlo ahí porque gráficamente es, es, es así como yo lo veo y también la lluvia pues es como limpiar y es como un nuevo inicio pero hay ahí hay una tormenta, ¿no? Hay ahí hay como al llovido lloverle, sí, algo así. O sea, es, también hay una se rompe el cielo, pues hay, hay como una ruptura también ahí. sí, aquí aquí Mari puso una de las cosas que el profe Leonardo nos estaba poniendo, que nos estaba exigiendo era el contexto y no lo estábamos haciendo. y Mari hizo algo muy bueno y es poner ese contexto de forma explícita. lo trajo a colación y dijo no es que estamos interpretando lo malo, porque es que el Señor es judío y los judíos se relacionan de una forma diferente con Dios. A todos nosotros presentes probablemente crecidos bajo una relación, o una, una, una religión católica o cristiana. Y nuestra forma de relacionarnos con esa figura de Dios es muy diferente a la forma en la que se relaciona eh, Frim, este personaje. Este contexto es súper valioso porque ahí es donde nosotros podemos empezar a ver por qué el personaje se comporta de esa forma y ya nuestros juicios de valor de alguna forma tienen que cambiar, ¿no? Esto es algo que me parece muy importante que es lo que nos está diciendo Mari. También hace una reflexión sobre la relación entre el dibujo y el texto, que era justamente lo que les estaba comentando, ¿no? una cosa no puede existir sin la otra, y tenemos que fijarnos justamente en, en cada detalle, la lluvia como nos dice el profesor, el cambio eh, en el aspecto como nos dice Mari, ¿no? entre esta figura del rabí y esta figura del hombre de negocios, que corresponden los dos a una figura de un judío, los gestos que nos muestran, eh, la parte cuando Frim está eh, lamentándose por haberse alejado de su religión, cuando esta chica le pregunta si le gustaría que ella se hiciera judía, ¿no? Vemos este cuadro de Frim en la ventana, eh, pero en la penumbra, a pesar de que está hacia la luz, él sigue en la penumbra, él está escondido en la oscuridad porque él no encuentra paz consigo mismo. Y todo lo que nos dice, y hay una cosa que me gustó muchísimo lo que dijo María: es ¿qué dice el contrato? Esa es una de las más grandes incógnitas, porque es muy cierto. Nosotros pensamos como el contrato decía yo voy a ser bueno y tú vas a ser bueno conmigo. Es la primer, el primer pensamiento que podemos tener al respecto. Pero ahí es donde nosotros tenemos que entrar a decir, ¿será que eso era lo que decía realmente? ¿Por qué se sintió tan traicionado Frim respecto a ese contrato? ¿Qué era lo que estaba diciendo que lo hirió tanto? no, sabemos, no, sabemos realmente cuál fue la cláusula que se violó para la que Frim, decidiera romper ese contrato, y mayo lo puso en unos muy buenos términos, ese contrato de servicio con Dios, ¿no? Es algo que también eh, me parece que es, son cosas que vale la pena que repensemos. <risa> Exacto, miren, aquí Gerard nos está diciendo algo importante, ¿no? Era un contrato muy personal, y sin embargo, a pesar de que era un contrato personal de él con Dios, él después exige que una persona pública lo haga, gente experta, gente docta, ¿no? Como los señores de las leyes de Dios, como si eso fuera mayor garantía de que el contrato se pueda cumplir esta vez. Y es así, él lo pone en esos términos. Los rabinos también se preguntan esto, ¿cómo nosotros podemos intrometernos en una relación que es personal? ¿No? Y aquí es poner una cuestión, si lo ponemos en términos, digamos, lo, lo, lo transliteramos en otro contexto, ¿cómo una persona, como por ejemplo un pastor, puede meterse en la relación que es personal con, de un hombre con Dios? ¿No? O sino lo sacamos del contexto religioso, como cualquier persona puede intrometerse en las creencias de otra persona. Y eso es algo que ocurre todo el tiempo. Dale, Sarita, cuéntanos qué, qué quieres contar. Bueno, pues yo pienso que esta, eh, que esta imagen es muy relevante para la historia porque es en ese momento que como que se quiebra toda la relación, llamémoslo así, del hombre con Dios, porque él cuando firmó el contrato en su piedra... <coughs> Ah, espera. Ah, perdimos a Sarita, cerró el micrófono. De pronto está afectada en la garganta. Pero bueno, vamos a aprovechar a leer lo que nos pone el profe Leonardo. En la literatura escritográfica nos a, aprovechamos como intrusos de la privacidad de las personas. Es cierto. Y aprovechando esto que nos pone aquí el profe, es muy interesante cómo... Eisner sabiendo que nosotros estamos como fisgones, que nosotros tenemos el poder para meternos en el pasado de la persona, casi para conocer sus sentimientos. A pesar de eso, Eisner solamente nos deja ver parte de eso, nos deja ver una parte del pasado, nos cuenta grandes rasgos cómo fue la vida de Frim. Nos deja ver en un momento, en un momento determinado, en su dolor, nos deja ver cómo se está sintiendo. Pero también es muy hábil y no nos deja ver qué siente después, por ejemplo. Nosotros lo podríamos deducir, ¿cierto? Podríamos deducir cómo se siente Frim, pero nunca tendremos la certeza. Y asimismo, él como que de alguna forma provoca al lector a sugerir, ¿no? Qué decía el contrato, pero nunca nos lo revela. Y es este juego entre te doy información y dejo que tú imagines lo que hace que este relato tenga tantísimas cosas para decir. Tiene muchísimas cosas de las que aquí podríamos quedarnos hablando toda la noche. ¿No? Una de las cosas que yo quería que tocáramos y pero el tiempo no nos da, eran los tenement, ¿por qué eligió el tenement? ¿No? Por, y él dedica una buena parte, digamos, antes de empezar con la historia de Frim, a explicarnos qué pasaban los tenement. Y acá, en esta historia, el tenement pase o sea, se invisibiliza, pero está presente todo el tiempo. El tenement, nos explican, es este lugar donde muchas personas viven, nos cuentan un trasfondo histórico, y después, cuando entramos a la historia... De, de Frim, el Tenement parece invisibilizado, ¿no? Parece como un fondo, pero sigue pendiente, sigue allí, allí detrás, palpitante con lo que está pasando, ¿no? Yo les traigo una actividad, eh, pero bueno, ya estamos sobre las 8 y 20. La actividad, sí, exactamente, de lo que nos mencionaba el profe, como la ciudad, como un personaje más. Pero este es un personaje que casi parece testigo, ¿no? No parece... No, no, no interaccione, digamos, de esta forma tan directa, de, digamos, de una acción directa, sino eh, va creciendo, se va desarrollando, la vamos viendo por partes. Y, y, y es algo casi imperceptible, ¿no? Hay que volver y leer y empezar a anotar dónde está la ciudad y qué está haciendo. Es muy, eso, es muy, eso me parece muy interesante. Mi actividad para el día de hoy era que nosotros mismos intentáramos ver qué decía el contrato con Dios. Exacto, lo que dice el profe, la ciudad afecta, pero no interviene, y eso es otra forma de, de utilizar un personaje, muy interesante. Pero bueno, respecto a la actividad, oh, esa, esa, esa, esa, lo que nos está diciendo Mario es muy interesante, no sé si, es que creo que vale la pena que nos que amplíes esa respuesta, bueno, yo siento curiosidad. No sé si quieras abrir el micrófono y contarnos. No, pues se me ocurre pensar que... No, pues eh, se me ocurre pensar que en algún momento él, él quiso tener el control total sobre ese edificio, sobre esa... Bueno, en este caso, como yo lo interpreto, de su propia fe. Y cuando eh, decide retomar eh, el contrato con Dios... Lo ofrece, ofrece otra vez el edificio, podría ser por ahí. Uy, esa, esa interpretación está muy interesante, ¿no? Porque también en esa perspectiva, eh, es como él nunca se deshace del edificio totalmente, inclusive él siempre lo está viendo, eh, él siempre regresa al edificio para verlo, ¿no? Él regresa al edificio para para verlo, nunca lo vende, nunca se deshace de él. Y la esposa le dice, ¿por qué no te deshaces de ese edificio viejo? Y él le dice, ¿por qué no te metes en tus asuntos? Esa interpretación yo no la había tenido, yo no había llegado allá. Me parece el muy, público. muy chévere. Adelante. Público, no. Yo pienso que él tampoco se deshace de esa propiedad, es simplemente por el hecho que ahí fue donde llegó, ahí fue donde sucedió todo, y porque tiene un valor sentimental para él. Y desprenderse así tan fácil, pues tampoco. O sea, él dice, listo, no me, no lo voy a vender, no lo voy a regalar nada, pero pues igual, como en mi reconciliación con Dios, entonces lo voy a, a dar a las personas que, que en este caso pues, me estaban como haciendo el contrato, porque eso fue lo que pasó. Les doy esto y ustedes me hacen esto y así, ¿no? También, pero también lo podríamos ver entonces como que en el momento en el que él se, digamos, a esta, esta ruptura de la que estamos hablando de, de, de Dios con, con él, él decide aprovecharse de su fe. Si vemos, si seguimos analizando desde la perspectiva de Mari, de la fe como el edificio o el edificio como la fe, ¿no? Porque en este caso sería como que él decide rentar la fe que tiene, rentar ese edificio. Puede ser, ¿no? Y también si lo vemos desde la perspectiva. Algo así, sí, es sí, sí, lo que nos está diciendo Eider. Y si lo vemos desde la perspectiva de, de Mari, de la, la fe como edificio, y lo meto acá, espero que no muy a la fuerza, lo metemos en toda la conversación que hemos tenido durante esta noche, pues debemos decir que la fe es un edificio de muchas habitaciones, ¿no? Y todo el mundo está ahí apenuscado, todos estamos metidos en ese edificio y todos tenemos algo que decir y todos, cuando una persona tiene una crisis de fe, todos estamos pendientes. ¿No? Eso también podría ser otra interpretación y sobre lo que nos está diciendo Mari, que me parece muy interesante. Yo no había pensado, por eso pide que, que, que nos explicara, porque me parece muy interesante. Jenny, ¿qué nos va a estar diciendo? No, no, nada y no lo cerré, perdón. Mm. <risa> ok, listo. Aquí están las páginas, profe. Entonces, aquí nos dice, ¿no? Un tenement en el Bronx, en el 55 de la avenida Dropsy, en el barrio del Bronx Nueva York, Lejos de la estación del ferrocarril elevado se encuentra el Tenement, al igual que los edificios vecinos, fue construido alrededor de 1920, cuando las derruidas viviendas de, de pisos de la parte baja de Manhattan ya no podían alojar a la oleada de inmigrantes que desea se desparramaron por Nueva York después de la Primera Guerra Mundial. Estas viviendas llamadas Tenements, vocablo que a partir del siglo XVI vino a significar un edificio de pisos de alquiler, no tardaron en extenderse por el barrio del Bronx. En 1930 ya formaban parte de una nueva generación de americanos de padres nacidos en el extranjero. Eran apartamentos sin pasillo, con las habitaciones dispuestas como los vagones de un ferrocarril. Allí moraban humildes empleados, obreros y oficinistas con sus familias. Convivían en ruidosa vecindad, en un estilo de vida que no se parecía en nada al que los recién llegados habían dejado a sus espaldas. Reinaba entre ellos la camaradería de los pasajeros de un buque en alta mar, y a decir verdad se encontraban todos en el mismo barco. Todos ellos se empeñaban en sobrevivir, educando a sus hijos y soñando con una vida mejor en el distrito residencial de la ciudad. Para comprender el ánimo de aquella comunidad, bastará con decir que reunían sus fuerzas para combatir al enemigo común, el casero. El 55 de la avenida Dropsy era un típico ejemplo de lo que hemos mostrado como un tenement. Los inquilinos eran muy diversos. Algunos estaban de paso, otros se quedaron toda la vida presas de la pobreza u otros factores. Era una especie de pueblo en miniatura y el mundo era la avenida Dropsy. Yo creo que aquí está contenida muchas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que podemos ir concluyendo. No sé quién le gustaría decir algo más antes de que eh, empezamos la conclusión del Club de Lectura. Alguien, no sé, como pensamiento final. No sé por qué, no sé por qué, pero se me vino a la cabeza como esa descripción del Tenement, Digamos que por la zona, de la zona de, bueno, de la temporada pasada del club de lectura, de Scorpio City, no sé por qué, de pronto por el sector, de pronto como por, por el ambiente, no sé, se me hizo que era como algo familiar, aunque en contextos sí. totalmente diferentes. No, está muy chévere, de hecho yo también lo pensé. Si ustedes buscan fotos de, de Tenement, ponen así en, en el buscador de Google, eh, wow, o sea, sé que suena como wow, no, pero pero uno podría perfectamente confundir un tenement con el cartucho. Pero bueno, eh, profe, adelante. No, no quiero hacer un comentario sobre el, el, el texto que se estaba revisando, sino quiero agradecer porque me ha parecido muy interesante la experiencia, genial, todas las reflexiones y el proceso. Eh, muchas gracias. No, profe, con mucho gusto. Bienvenido. Eh, desde ya están invitados todos para la próxima semana. Eh, qué gusto tenerlo acá, sobre todo porque este tema, digamos, yo puedo manejarme sobre la parte literaria, pero su allido, digamos, y sus comentarios, su conocimiento sobre la parte gráfica, yo creo que va a ser invaluable, no solamente para mí, sino para todos los participantes. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por estar de asistente en este y espero que en todas las demás sesiones. Eh, ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere alguna opinión, algún comentario final sobre, sobre lo que leímos este primer capítulo, Contrato con Dios? No, listo, bueno, entonces concluyamos. Yo puedo concluir. La fe es difícil, <ríe> la fe es muy difícil, Dios es un tema muy difícil. Podemos decir que aquí estamos viendo un conflicto de Dios con el hombre, o un conflicto de Dios consigo, eh, perdón, del hombre consigo mismo, o un conflicto del hombre con la sociedad. Podemos decir todas estas cosas están pasando a la vez, y todas estas cosas son válidas para la interpretación. Por supuesto, Eisner tenía una cosa en mente, por supuesto, claro que sí. Pero nosotros como lectores no tenemos, si bien tenemos que buscar cuál era esta idea que tenía Eisner en su cabeza también nosotros tenemos que preocuparnos como, ¿qué está diciéndonos esta lectura a nosotros? ¿Qué estamos nosotros interpretando? ¿Por qué nos estamos sintiendo de la forma en la que nos estamos sintiendo? ¿Qué no sé? ¿Qué sí sé para yo poder interpretar, para poder llegar al fondo de este misterio que se me está proponiendo? Son cosas que, digamos, los, los invito a que piensen. Ya para la próxima semana vamos con el segundo relato. Eh, no estoy seguro de cómo se llama, la verdad. No discutimos el epílogo, eh, lamentablemente. Pero, pues, bueno, espero que lo hayan, lo hayan leído, les haya parecido interesante. A mí me pareció muy interesante cómo la historia parece que vuelve a repetirse, ¿no? Eso es bien, bien chévere. Eh, como todas las semanas, les traigo el susurro de la semana. No se desconecten eh, y ya nos despedimos como, como Dios manda. <risa> Bueno, no puedo despedirme sin darles las gracias absolutamente a todos los participantes, a todos quienes se conectaron, a todos quienes se quedaron hasta el final, a todos quienes no pudieron quedarse hasta el final. Muchísimas gracias por su tiempo. Me gustaría, como siempre, dos cosas, dos cosas. No se desconecten, por favor. <ríe> la primera. Me gustaría que quien se anime, esto tampoco es obligatorio, abra la cámara y nos tomemos una fotito. Sí, yo tomo la foto Tomemos una fotico, esto me ayudará muchísimo Estoy haciendo una bitácora de todas nuestras sesiones Entonces, quienes se animen puedan abrir la cámara Para yo poder tomar la foto Sería de verdad para mí Gracias, profe, gracias, Cindy Hola, Cindy, no te había visto, buenas noches eh, Quienes se animen puedan abrir la cámara Tomamos la foto rápidamente Ahí está Lina, ahí está Gerald Y eh, Jenny Villalobos Está Mari Gracias, gracias, gracias. Voy a tomar la foto. En este momento, ahí está Eider. Permítanme, ya les aviso. Ahí está Jenny. Ahí está Diana. Hola, Diana, qué gusto saludarte. También está Sarita. Esmeralda. Muchas gracias por su colaboración. De verdad, para mí es muy, muy... Eh, importante esta foto. Muchas gracias. Yo creo que les voy a estar solicitando esta misma esta misma fotito todas las semanas, ¿vale? Listo, ya pueden cerrar sus cámaras. Y el segundo, <ríe> el segundo favor es que en el Ay, chat... No, pero no poste. <ríe> en el chat les acabo de dejar eh, el, el enlace a la encuesta, como siempre, para que me ayuden. Para mí de verdad es muy, muy importante conocer su opinión. Eh... Saber del horario, saber de cómo se está, eh, de si les está gustando lo que no les está gustando, si tenemos que mejorar o algo, eh, que lo hagamos a través de ese link. Mm, para mí, de verdad, va a ser de mucha, mucha ayuda. Muchísimas gracias a todos ustedes. Eh, no olviden seguirnos en redes sociales, arroba crayusta. Tenemos el Facebook, tenemos el Twitter, tenemos el Instagram, eh, tenemos el WhatsApp. En caso de que tengan alguna inquietud sobre la biblioteca y demás, el link me lo perdí, lo voy a volver a compartir. Mm, ahí está de nuevo Instagram. Sí, nosotros como Club de Lectura, no, como Crayusta, tenemos Instagram, ¿no? Y próximamente, pues, estaremos estrenando una nueva red social. No puedo decir todavía cuál es, para que estén muy pendientes de cuál es la red social que vamos a abrir. Y por supuesto, no olviden buscarnos en Goodreads. Allá tenemos el Club de Lectura. Allá estamos subiendo. Los avances de la lectura, no, Twitter no es, estamos subiendo los avances de la lectura, estamos subiendo los retos, estamos subiendo muchas, muchas cosas para que estén pendientes. También les iba a proporcionar, a, a, perdón, a, a comentar que si alguien de pronto tiene inconvenientes para, para utilizar Goodreads o no la entiende bien, podríamos... Eh, podríamos discutir cómo, cómo se utilice y demás, ¿vale? No OnlyFans tampoco es, aunque también no la propusieron, pero esa no es. Entonces, muchísimas gracias a todos. Feliz noche. Nos vemos la próxima semana. Y el sábado, a más tardar, vamos a tener eh, lectura en, en el Drive para aquellos que, que están, digamos, que les gusta esta dinámica. Buenas noches a todos y nos vemos el próximo miércoles.